Amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Serendipias 2.0, una iniciativa del nodo audiovisual de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y de nuestro Departamento de Literatura. Les saluda Cristian Cisternas Ampuero y los quiero invitar en el capítulo de hoy a conversar con un panel de expertos sobre un tema extremadamente importante para la vida cultural del país y del mundo, el futuro del libro. Para ello tenemos, como digo, a un panel de expertos con el cual vamos a conversar relajadamente sobre este tema. Voy a empezar a presentar por mi derecha, aquí tengo a don Cristian Alfonso Montes Capó, profesor del Departamento de Literatura de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, Especialista en literatura hispanoamericana, chilena, también en teoría literaria. Cristian Montes, bienvenido y gracias por venir a Serendipias, amigo. No sé el, el, el, Más allá quiero presentarles a Max González, eh, escritor, licenciado en literatura y educación, profesor de castellano, magíster en literatura chilena e hispanoamericana, con estudios en Doctorado en Pensamiento y Cultura, actualmente Director Literario de Mago Editores, donde desde el año 2002 ejerce una gran actividad literaria. Bienvenido, Max. Muchas gracias, Cristian, por, por la invitación. Encantado. Gracias por estar acá con nosotros. Y a mi izquierda quiero presentarles a Cristian Pino, profesor de Literatura Inglesa en la Universidad de Chile, como te presentas a ti mismo acá en este libro, amante del rock y los gatos, ferviente admirador de la literatura gótica, representando a el gremio, podríamos decirlo, de los estudiantes de magíster y de los profesores que están iniciando su carrera académica en la Universidad de Chile. Gracias por estar acá en este programa de Serendipias y vamos a empezar muy pronto a hablar de tu libro. Bueno, como dije... Recién el tema que les quiero proponer hoy día a todos quienes nos están viendo y escuchando es el futuro del libro. Yo creo que no hay ninguna casa en que no haya un libro, aunque sea, verdad, un, un, un tomo empastado de los condoritos clásicos, verdad. Pero sí tengo mis serias dudas de que haya una biblioteca en, en cada casa de nuestro país. Por lo tanto a mí me preocupa saber y quiero plantearles a ustedes el futuro del libro. Va a desaparecer el libro, está cambiando. ...quien mediatiza la eh, producción, edición y, y comentario de los libros hacia los lectores. Y para dejar eh, planteado el tema, quiero leer una pequeña cita solamente de Jorge Luis Borges al respecto. Él dice así... Conviene repetir que todo escritor empieza por un concepto ingenuamente físico de lo que es arte... Un libro para él no es una expresión o una concatenación de expresiones, sino literalmente un volumen, un prisma de seis caras rectangulares, hecho de finas láminas de papel que deben presentar una carátula, una falsa carátula, un epígrafe en bastardilla, un prefacio en cursiva mayor, nueve o diez partes con una versal al principio, un índice de materias, un ex libris con un relojito de arena y con un resuelto latín, una concisa fe de ratas, una hoja en blanco, un colofón interlineado y un pie de imprenta. Objetos que, he sabido, constituyen el arte de escribir. Qué irónicas palabras de Borges, pero es precisamente lo que todos tenemos en mente cuando pensamos en un libro. Un objeto con determinadas partes, con determinados elementos. Y realmente, ¿es eso un libro o es mucho más? Voy a preguntarle aquí a Max, tu experiencia como editor, cuando el escritor finalmente tiene en sus manos el libro que tú le editas, ¿qué ves en, en, en el rostro de esa persona y qué sientes tú cuando finalmente aparece este hecho físico que es el libro? Bueno, eh, Cristian, eh, lo que yo veo en todo esto que tú planteabas en relación a la cita de Borges y lo que tiene que ver con cómo yo veo... Eh, participando de todo el proceso, desde cuando uno recoge los originales hasta cuando eh, se convierte en algo físico. Pero hay que entender algo bien significativo en este aspecto, eh, que es algo que también se le ha ido quitando al libro, que es esa construcción simbólica de conocimientos. Eh, y hemos perdido un poco también eso, eh, se ha ido pragmatizando el, el hecho del libro y sin embargo se le ha ido eh, omitiendo aspectos tan significativos como lo simbólico, eh, como parte central. Entonces, el, el libro no, no hay que perderlo de vista desde esa dirección, como una construcción simbólica que nos permite justamente eh, hacer un ejercicio intelectual cuando nosotros nos enfrentamos a su lectura. Eh, el libro no es solamente esa parte física que nosotros vemos en las estanterías, sino que también es... Una cantidad de diversidad en cuanto a las propuestas eh, eh, de símbolos que, que nos presenta. De ahí que cuando un libro se concluye en su proceso editorial, cuando está en esa parte física, donde todavía no cumple eh, uno, uno de los objetivos centrales, que es justamente que, que tenga lectores. Mientras eso no ocurra, el libro tampoco está teniendo... Su, su, su finalidad por llamarlo de algún modo eh, de ahí vienen un montón de pasos que hacen que esto sea eh, bastante complejo, sobre todo en el periodo que nos ha tocado vivir en cuanto eh, eh, el libro eh, ha sido eh, eh, eh, desplazado por un montón de otra, de otros aparatos comunicacionales que han, han justamente eh, colocado al libro en, en una situación un poco más marginal pero sí hay un montón de, de interés en que esto lo vayamos cambiando. Ustedes pueden intervenir, por favor, Cristian. Cristian, ah. eh, en cualquier momento, no esperen que, que yo haga el pase de palabra, que esto sea una conversación, porque aquí nos conocemos sí. todos y, y somos todos tocayos, ¿no es cierto? Estamos esperando a que tú te cambies el nombre sí, a Cristian. no es que mi segundo tarde, nombre Cristian. No. Ah, no. <risa> Sí, bueno, hay, hay como una, una, una idea de, de amenaza, como que el libro va a desaparecer, no va a desaparecer se va a transformar hay, pero también hay muchos vientos de cambio y muchas novedades en, en, en, en ese aspecto y además eh, nosotros, eh, tú Cristian, como profesor universitario, que trabajamos con libros que son nuestras eh, materias primas salvo cuando, en el caso en que se trabaja con otros formatos como el cómics etcétera eh, yo te quería preguntar, eh, ¿cómo te enfrentas tú al libro personalmente cuando, cuando te llega un libro nuevo o te compras un, un libro que tú querías tener o cuando eh, tienes que comprar un libro sobre el cual tienes que hacer un trabajo académico? ¿Son diferentes formas de aproximarse? ¿Está esa dimensión simbólica de la cual habla Max? ¿Cómo es, cómo es tu acercamiento al, al, al libro? Eh, bueno, en, pienso yo que, por un lado... Eh, pueden ir eh, transformándose las, las formas del libro, ¿no es cierto? el formato, eh, pero la ficción, el, la necesidad de ficción, tanto de los escritores como de quienes la leen, va a seguir yo creo que estando siempre presente, digamos, ¿no? Porque es justamente a través de la ficción como el lector organiza la realidad. No es una oposición la ficción y la realidad, sino que es una forma de moldear la realidad y poder captar y pesquisar y visualizar algo que en sí mismo es amorfo y que en la lectura de un objeto literario se vuelve consistente, adquiere cohesión. Eh, y los tipos de cohesión son distintos en un libro y en la lectura de un libro más bien de ensayo eh, técnico que uno lo lee, lo compra y lo lee para después enseñar esa materia o para iluminar el análisis que uno hace de los textos eh, es distinta la disposición a cuando uno lee un texto de ficción que justamente lo que trata es de despejarse de todo la, el sustrato teórico que uno conoce para analizar textos o sea yo, me imagino que yo que nos pasa a nosotros que eh, enseñamos literatura pero a la vez eh, nos gusta mucho leer que es como hay una forma, nos disociamos de alguna manera es como que un lector fuera distinto al otro cuando entro en el ámbito de la ficción penetro en ese mundo, como decía Ortega dentro de, eso, dentro de ese mundo hermético no lo cuestionas en términos de verdadero o falso lo asimilas eh, y no lo analizas, sino que no, no pierdes tu capacidad crítica para, para enfrentar esa visión de mundo, pero es un tipo de análisis muy distinto al que realizas cuando estás leyendo un texto teórico. Entonces, para mí, por lo menos en términos personales, dejó de ser un problema eh, leer un texto crítico para enseñar literatura o leer una novela. O sea, simplemente me, me dejo llevar por esa por esa por esa doble lectura que, que uno realiza yo, yo quería también eh, manifestar que cuando se plantea hacia si el libro eh, así pensando ya hacia futuro como es el título de esta conversación eh, el libro jamás va a desaparecer jamás de su formato como lo conocemos como históricamente tradicionalmente lo hemos lo hemos visto jamás va a de de desaparecer sí eh, que nos vamos a encontrar, y ya está ocurriendo, con distintos soportes, con distintos soportes donde también se ejerce el, el, el, el oficio de la lectura, eh, como son los libros electrónicos, que ya están instalados en América Latina. Ha sido bastante lento eh, esto por las diferentes desconfianzas que, que ha generado, ha, ha sido muy resistido. Pero sin embargo es algo que se iba a instalar y que ya está ocurriendo, que hay un montón de, de material bibliográfico convertido a iPad y hay un montón de, de, de, de distribuidores que están justamente trabajando en hacer más masivo justamente el libro electrónico de América Latina. Pero eso es un aspecto bien, bien importante porque también nos permite eh, decir de que eh, hay ciertas teorías que venían eh, desarrollándose incluso... Eh, eh, en relación a los soportes, cuando se criticaba la falta de lecturas, hay algunos que hablaron, como, eh, como Barbero, que hablaba de eh, que los soportes ahora son cualquiera eh, Incluso los avisos publicitarios también se convertían en un soporte donde uno ejercía justamente la decodificación de, los, de las textualidades que aparecían ahí ya no solamente el libro como el único objeto, sin embargo ahora tenemos algo que se asimila al libro, que es justamente los libros electrónicos que son muy similares, y como hay también un montón de otros de otro aparatos que van convirtiéndose también en, en, en estos lugares donde uno ejerce la lectura. Fíjate que, eh, eh, partiendo por lo que tú dices, Cristian, y, y afirmándome también de lo que dice Max, bueno, efectivamente lo, como decía Borges un poco pensando en su mismo caso porque él sí. estaba hablando de cuando publicó su primer libro y él estaba más preocupado de la cuestión física más que nada de cómo se veía pero efectivamente los libros son objetos que están dentro de nuestro mundo concreto, de mm. nuestra realidad uh, hay gente que tiene enormes bibliotecas, hay gente que tiene pocos libros hay gente que usa los libros para, para tapar un hoyo en la ventana, no sé, pero son objetos y, y forman parte de, de nuestro mundo. En segundo lugar los leemos y Entendemos o sobreentendemos que los libros que estamos, de que estamos hablando son libros de ficción Pero podría darse también el caso de libros que son non-fiction, por ejemplo, claro. historia, ensayo sí. Con los cuales también una, uno establece una relación física, personal y también esa dimensión simbólica uh -huh. Entonces, eh, por lo que tú estás diciendo, eh, el cambio en el soporte también significa un cambio en la relación con el, con el objeto Porque aunque uno ojee un libro digital y se vea como una simulación de una hojita que se vea moviendo, uno no sabe que es la hoja que uno mueve con el dedo. Entonces, cambia un poco la relación con el, con el soporte, cambia también la relación del, del objeto con el cuerpo. Por ejemplo, yo me puedo dormir con un libro eh, en mi escritorio y lo retomo al día siguiente, en cambio, el, el, el, libro, editorial, el libro digital lo abro de otra manera, lo abro desde, un, desde una tablet, tengo que prender el computador, ir a un archivo, sentarme, no sé eh, a mí me, me, me llama la atención que estos cambios eh, en el fondo tienen que ver también con los cambios eh, en general de la, de la realidad virtual de cómo en, en, en el fondo estamos entrando en una realidad virtual en que el libro también forma parte de objetos virtuales y cómo eso impacta en nuestra, sí. En nuestra experiencia Sí, eh, mira, pero también eh, no hay que, me parece bien Interesante lo que planteas en eso, pero hay algo que está aquí que, que, que, que influye directamente, que tiene que ver con la globalización. ¿Sí? Eh, la globalización es central también para entender el libro electrónico. Eh, el libro electrónico justamente permite eh, un desplazamiento que el libro físico no lo tiene y ya no lo tuvo. El libro electrónico permite justamente que nosotros podamos tener acceso a, a cualquier material bibliográfico estando en cualquier parte del mundo. Cosa que el libro físico ya no lo hizo, no lo pudo. Entonces rompe las fronteras, se terminan justamente eh, esos espacios, esas distancias de tiempo y espacio que había con respecto a, a lo que es el libro físico. Eh, eh, el libro electrónico es inmediato, yo quiero tener cualquier libro, entro a cualquier biblioteca eh, o a cualquier librería virtual y lo voy a tener. Entonces hay un tema de inmediatez que el otro libro, el físico, eh, no lo pudo hacer. Mira, desde el punto de vista editorial, el, el, el libro físico tiene graves, graves problemas en cuanto a su distribución. Ese es el tema central de lo que es la edición independiente, la distribución. Hemos estado buscando un montón de estrategias que las estamos, la estamos ya... Eh, desarrollando precariamente pero la estamos desarrollando pero siempre el tema es la distribución no se distribuyen ni en los libros ni en Chile entonces eh, no, hay, no hay librerías tampoco hay toda una escasez en ese aspecto entonces el libro electrónico viene a eh, disminuir un montón de costos que también tenía la distribución del libro físico y el libro electrónico viene ahora a completar eso que, que, que, que el libro físico no lo pudo hacer pero eso no significa que el libro físico, como lo dije antes, vaya a desaparecer o tenga, tenga un, una fecha de término. Por el contrario, yo creo que se complementan y funcionan ¿ah? funcionan de manera paralela, como en algún caso yo siempre cito eso. Cuando eh, eh, eh, el cine empieza a entrar en, en una crisis como es lo que aparece ahora con el, con el libro físico, cuando aparecen los VHS, el Betamax, que fue el primero. Entonces el cine se dice ya nadie más va a ir al cine Y tuvo su momento de, de crisis Pero después todos nos dimos cuenta, los que vemos cine Que no tenía nada que ver Ver una película en la casa Que ir justamente a ese espacio mágico ¿ah? eh, Lleno de, de, de, de como seducción Que es la sala de cine y el cine está sumamente vigoroso. Que es casi una cosa ¿no? ritual, ¿no? Claro, cine, tiene entonces, esa ritualidad, que, sí. es, que es también esa ritualidad que, que da, el libro. que lo da el objeto libro, claro, claro. Hay otra cosa bien interesante también cuando se habla de, de, de, de, de estos soportes, la, la, la, ahí hay un, también un cambio importante. Eh, eh, si yo eh, me quiero leer cinco libros físicos, la verdad es que trasladarlos me va a significar por lo menos unos 5 o 6 kilos. Sin embargo, yo puedo, puedo transportar una biblioteca entera eh, en un soporte como una tablet, por ejemplo. Entonces ahí también hay cosas que, eh, que tienen que ver con, con cómo surgen estos espacios nuevos, eh, donde la tecnología empieza a tener también una penetración en el mundo cultural y específicamente en el libro. Eh, porque esto nos ha dado en, en, en otro nos ha dado la pintura en la, música, eh, sí. eh, en la música así se dio muy fuerte por algo que ahora están todos todas las bandas tienen que salir a tocar eh, ya no, no venden discos es el disco, no es ya el no concierto. es el concierto eso es lo que se vende ahora a nivel en la de reproducción música. en YouTube la reproducción en YouTube y todo eso la música ha sido también bien impactada por la tecnología y, lo, y el libro que viene a ser como la segunda parte bueno, aquí tenemos eh, eh, justamente una prueba palpable de las nuevas estrategias sí. y de las sí. nuevas formas de, de, de poner, ¿no es cierto? Eh, Nuestro pensamiento en letras, ya sean letras virtuales o sean letras sobre celulosa, y hacerlo circular, ¿no es cierto? Sí. Cristiano has eh, escrito, autoeditado y puesto a la venta directamente en la internet tu libro una persona. Claro, a través del sistema de Amazon. Claro, podría subir un poquito tu micrófono para que ahí se, se escuche bien. ¿Por ahí sí? Sí. sí. Okay. Eh, ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo te asesoraste? ¿Lo descubriste? ¿Era una herramienta que te ofrecieron? Fue simplemente una tremenda casualidad. ¿Ya? Hace tiempo que venía con el interés de escribir, que es una, una necesidad, ¿no? Esta, esta cosa imperiosa de escribir, y de algún momento, bueno, la gente se interesa, quiere leerlo, y de ahí el salto es a tratar de publicar. Pero ese salto es extremadamente complicado, me imagino. Es, ustedes lo ven eso, la parte editorial. Es muy difícil pasar de tener un texto a luego tener un texto publicado. Entonces uno va buscando, tratando de abrirse camino y, y de pronto me encontré con esta herramienta que ofrece la posibilidad de la autoedición de una forma más o menos profesional, siempre precaria de todas formas, pero eh, que no tiene las limitantes de, por ejemplo, hacer todo el proceso uno mismo de un libro, de ir a una imprenta y pagar todos los costes y tratar de diagramarlo ellos dan todo el formato hecho, Ah, ya. Yeah, yeah. todo este formato está hecho, hay plantillas para eso y se encargan de la distribución, de la producción, de todo el proceso completo, uno solamente lo crea. Ya, pero te saltas, como decía Max claro, un, lo que decíamos antes de la... la, de la serie, sí, claro, te del, te sí. saltas la parte de, de, de la editorial en que antes, por lo menos los editores no solo eran editores sino que eran tutores, eran críticos Correctores de prueba Correctores O sea, la función del editor es fundamental eh, Uno lo ve esto en este mismo proceso incluso ya teniendo el libro encima de la mesa uno sabe que la función del editor es importante Ahora, el problema con eso es que como están las cosas hoy en día, el negocio editorial siempre es riesgoso y por lo tanto hay una gran cantidad de libros que simplemente no se publican. Entonces, frente a eso, uno tiene dos opciones. O trato de hacerlo mediante un editor y me, me sigo por estas reglas como más tradicionales, ¿no? O asumo el riesgo de saltarme al editor y de tener que hacer toda la pega yo mismo. Y, y creo que a veces para poder publicar no queda otra. estoy con el sistema de blogs, ya. que ya está un poco en decadencia y en Chile tampoco penetró demasiado. Entonces, no, el, no blog. Su, el blog no Ay, se pescaba. No. Y resulta que Facebook tiene una plataforma donde uno puede tener una página, no el perfil personal con los datos personales, sino una página como, digamos, neutra o de empresa o de cualquier otro rubro, y en esta página yo puedo publicar mis textos y llegar a un número mayor de gente que no sean solamente mis contactos personales. Entonces, por ejemplo, mi página de Facebook tiene 5.000 seguidores, yeah. y ahí es donde puedo mostrar el libro y decirle a esta gente, bueno, ustedes me estaban pidiendo un libro en papel, aquí está, pueden comprarlo. Ya. y esos seguidores, cómo, ¿cómo se retroalimentan la cosa? ¿te envían comentarios? Te... ellos pueden leer los cuentos o cualquier tipo de texto que quiera postear en la página eh, poner sus comentarios eh, sus reacciones, sean cual sean puedo ver feedback que puede ser positivo o negativo a esa gente que le cargan los cuentos y dicen, no entendí nada o por qué termina así otra gente que dice, a mí este cuento es, me pasa lo mismo y las reacciones son tan diversas como más como humano existen ¿no? pero esto permite una vitrina mucho mayor por supuesto que esta vitrina implica esfuerzo, tiempo, plata, ¿no? pero por lo menos nos saltamos al editor. No es que los quiera poner a ustedes por claro, los no, malos sí, de la película, sí, entiendo, pero, sí. pero nos entiendo, saltamos pero te das cuenta como eh, también eh, hay, hay un, un proceso que facilita todo esto, que justamente la tecnología cómo como de algún modo eh, viene a, a, a colaborar para lo que antes no teníamos, antes lo único que existía era poder publicar entonces uno publicar en físico. Entonces existían las revistas. Sí. Había revistas. Ahora no hay revistas. Muy poco lo que queda. Prácticamente no hay revistas. Eh, había un montón de revistas. Todos los escritores tenían revistas. Y grupos de escritores hacíamos revistas. Sí. Yo participé en varias revistas. Era como la, la posibilidad que teníamos de, de mostrar lo que, lo que uno escribía. Pero sin embargo ahora estos soportes eh, ya, ya no son tan interesantes producto de la recepción que, que cada vez se fue haciendo más escasa. Y sin embargo, eh, YouTube, eh, eh, Facebook, eh, los blogs, que sí hay escritores de blogs que han sí. hecho todo un trabajo bastante comercial y, y, y a los cuales las editoriales transnacionales, tan grandes, eh, se han de algún modo eh, eh, eh, vinculado y, y han tenido una aceptación masiva y comercial. Claro. Eh, pero sí es, es interesante ver como, como, por ejemplo, el Facebook y, otro, y otros soportes vienen a, a ayudar justamente a que lo que uno escribe, eh, y ya hay, hay una omisión completa de, de, de lo que es esa parte eh, de la edición, ¿no? del mundo editorial, ya eso no existe, se omite, pero sí llega, claro. llega, a mucha gente. De pronto hace falta el ojo objetivo, porque si uno circula un texto a través de su grupo de amigos, pasa mucho que quizás por un tema de cercanía claro, o de claro. amistad, siempre se va a encontrar el texto como algo positivo, algo bueno, se va a rescatar lo, las cosas positivas. Pero a veces el feedback más negativo también es necesario. O no necesariamente negativo, pero objetivo. Entonces, sí. al enfrentarse a un grupo de gente que uno no conoce, ahí obtiene un feedback que de otra forma no tendría. Eh, eh, ah, perdón, eh, no, no te quería hacer una consulta, Cristian, que claro. puede ser interesante para quienes nos están escuchando, escritores, por ejemplo, que están pensando a lo mejor en publicar eh, de esta sí. manera si sí, eh, el hecho de publicar en Amazon bajo esta vía significa para el escritor un costo cero o tiene que colocar un monto económico también para que salga el libro, así como lo estamos viendo acá como objeto Siempre hay físico. un costo, pero el costo no está asociado a Amazon directamente, sino que para poder publicar en Amazon es necesario primero tener los derechos de autor. Son detalles que a lo mejor uno como escritor primerizo no maneja bien y algo fundamental es primero registrar el libro. Y eso tiene un costo, eso se hace en la DIVAM. Sí, pero eso es un costo bastante mínimo. Es bajo, sí, pero existe. 4.000 y tanto. Claro. Sí, sí, sí, pero ya luego el proceso de Amazon es, es gratuito. Todo esto, ya. Completo. Ah, Ahora, es por supuesto que al momento en que el libro existe, al mm -hmm. momento en que alguien lo compra, de ese, de ese valor que tiene ese libro, hay un porcentaje que por supuesto queda para la compañía. Pero uno define el precio del libro, entonces podría vender este libro al precio que me diera la gana ah, y tener una ganancia según ese precio. Ya, pero ya. Este libro, por ejemplo, tiene su ISBN, tiene su registro, tiene el código de barras, tiene todo como para ser rastreado, porque los libros claro, también son objetos claro. rastreables. Sí. Eh, yo te quería preguntar, Cristian, porque quedé pensando en, en, en lo que tú decías. Yo te invité un poco eh, como representante de, de, del nivel superior de estudios de la literatura, como profesor del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile. Nosotros trabajamos con libros, trabajamos con bibliotecas, eh, todos los semestres nos llega el recordatorio de que si queremos pedir que se compre el libro, ya pedimos y los libros llegan. Eh, no exigen que sean libros físicos, ¿verdad? Y hay todo un problema, no sé si plantearlo como un problema, hay toda una disputa, así como esas disputas medievales, <risa> con los PDF, con los materiales que se suben para, para cursos, por ejemplo, de circulación restringida, la fotocopia. La fotocopia, documento. que de, definitivamente se termina acudiendo a la fotocopia tarde o temprano. Eh, el tema de por lo tanto del derecho de autor, el, el, el, el tema de cómo, cómo eh, acreditar, ¿no es cierto?, que, que, que los, los cursos están siendo eh, impartidos con una bibliografía. Eh, concreta, pero ¿qué pasaría si uno hace un, un curso en que toda la bibliografía es virtual? ¿Mm? ¿Sería, eh, ¿Habría algún problema ahí, crees tú? Eh, o, o, ¿O una limitación? O, o por ejemplo, pensando ya en el futuro, en que, en que todas las bibliografías sean virtuales y sean de acceso libre, y, y ya no tengamos que estar esperando que llegue la remesa de libros o, o cosas así... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú que se, se proyecta? ¿Ves, ¿Ves que es un problema o es una o son dos formas, paradigmas que están coexistiendo? Yo creo que son dos formas que están coexistiendo. Yo me imagino que, por ejemplo, si un profesor como nosotros damos a leer solamente textos que están en Internet, eh, podría interpretarse como una solución poco seria yeah. desde el punto de vista del académico y del funcionamiento del curso. Eh, sin embargo, casi tú puedes hacer toda una bibliografía en base a artículos que están en Internet y de revistas importantes. O sea, uno podría tener una bibliografía completa de textos en Internet y no ir al libro físico que tenemos en la biblioteca. Pero a mí, por lo menos, me chocaría hacerlo, no, no me nace hacerlo. Necesito que ellos, que los alumnos, estén en contacto también directo con con el objeto libre, el objeto físico conocido desde pero, siempre. Pero la finalidad, eh, ¿cuál es? Eh, el fin, es que lo lean, ¿no? Que lean el claro. Y, y eso puede ser en, en el soporte virtual exact, exactamente. O también en el soporte físico, ¿no? Sí. Claro, de claro. hecho se, se tiene que poner, esto es para propósitos pedagógicos, por lo tanto si, si quiere reproducir o bajar este artículo tiene que escribir a tal dirección... Hay una serie de limitantes. No, Pero sabes que eh, se están eh, eh, construyendo eh, eh, bibliotecas virtuales. Claro. Hay que pensar que el año 2013 la Biblioteca Nacional creó su, su lado virtual, se llama Biblioteca Nacional Digital. Uh -huh. y, y tiene una cantidad de bibliografía y funciona tal cual como si fuera una biblioteca física. Con la iglesia, claro. Tal cual, si tú pides el libro, porque eh, el libro tiene una cantidad de descargas, y si todas esas descargas están ocupadas en ese momento, el libro está ocupado también, no lo puedes usar, y luego lo pides por una cantidad de días, y el sistema mismo te lo borra de, del soporte donde tú lo tienes. Es decir, hay bibliotecas ya que, que pueden ser usadas, yo creo que es también un tema interesante como para las mismas universidades, los departamentos, de desarrollar bibliotecas digitales, eh, donde hay una bibliografía que pueda ser, eh, y estoy nuevamente con el tema del tiempo y el espacio, que puede ser consultada desde cualquier lugar. Así que el estudiante no necesite, no necesite venir a la biblioteca física para, para tener los textos claro yo creo que de a poco tú no, claro, no no no, sé. de verdad, no, no, bien, no sí. entiendo perfectamente sí. incluso yo creo que poco a poco se va superando un cierto prejuicio al respecto sí, porque sí. hasta hace poco tiempo si tú veías eh, un trabajo o sea, eh, tenías oh. que evaluar un trabajo este se ponía serio o un artículo que te llega como evaluador o un proyecto fondesit que te llega para evaluarlo todo eso cuando aparecía eh, informaciones en internet, esto le hacen internet, parecía poco seria claro, claro, esa solución, claro. eh, ese recurso. Eh, como que no se tomaba ni siquiera en cuenta esa, esa bibliografía. Uh -huh. ¿Ah? hasta, hasta hace poco tiempo. No parecía serio. Yo, yo he caído también en el mismo vicio, con el mismo prejuicio que he tenido que ir superando muy poco. Cuando hago mi bibliografía en un artículo escrito por mí, hasta el día de hoy no pongo nada en internet. porque... Ya. Me cuesta hacerlo, porque yo sé que esa información se accede y es la misma que puedo encontrar en, el, en la revista en la revista especializada de papel, pero me ha costado ir superando ese, ese prejuicio finalmente. Sí. Y yo creo que no, so, no he sido el único, sí. porque hay, hay, hay artículos que bueno, reviso que cuando llegan a la revista chilena claro. y todo eso, que no tiene nada de internet, por ejemplo, hasta sí. el día de hoy. Y por alguna razón Probablemente sea un investigador sí. de, de edad mayor porque Por ejemplo Porque es una cosa Exacto. procesual también sí. Tiene que ver con eh, eso eh, Es eso también, como asumimos Y, y le damos de algún modo eh, Reconocimiento y valide validez a, a esos textos que están ahí Circulando en el mundo virtual Y que pueden digital, ser estupendos Y, que puede ser estupendos claro, y donde si puedo no tener acceso eh, eh, A un montón de ellos eh, sin el esfuerzo ese esfuerzo que a veces hacía perder el tiempo nada más eh, de ir a buscarlo físicamente ya exacto o ir a otro país porque no, no. la revista no está en chile una revista especializada tienes que ir a otro país para sacar la revista o sea me, me ha tocado muy seguido ahora claro. vengo de en el instituto iberoamericano digamos hay una cantidad de revistas que están allá y que no, no las tenemos en nuestra facultad entonces, me parece interesantísimo poder acceder a todo eso eh, a partir de internet, digamos. Claro, mira, sí, hay, eh, hay una especie de validación con respecto al, al, al mundo del libro digital importante desde el mismo Estado al crear esta Biblioteca Nacional Digital. Eh, este año también eh, se creó el, el premio a, al libro digital, uh -huh. eh, emanado desde el Consejo del Libro el primer premio yo fui parte de la discusión que eh, como invitado para, para de algún modo fundamentar la importancia que tenía crear un premio en esa dirección, de hecho parte de los consejeros que participaron en un principio algunos lo veían como algo que no debiese hacerse ¿no? porque todavía está eso uh, sin duda, pero al final eh, se optó porque sí, ¿eh? hubo mayoría y se dio el premio, ya, ya pasó se está en el tema de de definir cuáles son los, los libros, porque era un libro digital hecho en los últimos años y que respondiera justamente como un, un proyecto visual, pero también como un proyecto de contenido. Eh, y eso es lo que, que, que ha permitido también un avance y un reconocimiento desde el Estado mismo con respecto a la existencia y al futuro también del libro electrónico. No, obviamente que esto no se va a revertir sino que el libro electrónico va a continuar y es un hecho Nosotros incluso estamos organizando para final de año, sino para a, el, el, para el siguiente eh, la primera feria del libro electrónico sí, una feria del libro electrónico con, con, con participación de editoriales de distintas partes de América Latina que eso no podría ocurrir en una feria física que, porque estamos pensando en editoriales del mundo independiente ah, ya. Eh, una feria que va a ser muy similar a lo que son las ferias físicas, pero en este en un espacio de plataforma virtual donde se va a poder ir a la feria del libro estando en cualquier lugar y, y acceder a los catálogos de un montón de editoriales y comprar los libros, participar de, de charlas, seminarios y presentación de libros uh -huh. sin necesariamente moverte de tu hogar <ríe> y lo vamos a hacer entonces eso ya es algo que, que, que te va cambiando la mirada sí. de cómo va viene el libro sí, es un cambio es, cultural muy grande es un cambio cultural es un cambio incluso cultural en la bien forma de lectura sí. porque por ejemplo en los textos tradicionales, un texto, un libro físico ¿no? uno si quiere leer una, un cierto concepto debe leerlo y escanear el texto, buscarlo en cambio, con un texto digital, uno puede simplemente pedirle al computador que lo haga y lo encuentre. No necesito leer tanto como para encontrar lo que uh -huh. estoy buscando. Sí, y eso sí. en el caso de la parte académica, ¿no? los alumnos lo valoran bastante. No, sí, fíjate sí. Que, que se habla mucho de, de... Y ese es un trabajo importante que tiene que hacer el mundo del, del profesor de, del colegio y de la enseñanza media. Se habla mucho de, de la pérdida de, de, de la lectura. Eh, no obstante, yo estuve trabajando con un grupo de, de profesores... Eh, llevando el tema del libro electrónico Yo soy bien procursor del libro electrónico en Chile eh, Y le instalamos unos cuentos A alumnos de cuarto y quinto básico en su celular En su celular En su celular Se los instalamos Los chicos andaban leyendo todo el día uh -huh. Andaban ¿Por qué? Porque el celular ya es lo que atrae el, el celular es el que atrae Es el objeto ahora El objeto es el que atrae entonces muchos colegios le quitan el celular. No, traíamos el celular, le instalamos cuentos y los chicos andaban leyendo todo el rato, salían, corrían, estaban leyendo los cuentos. Es decir, leyeron y ese era un curso que no leía y esa era la evaluación que no leía. Lo que pasa es que nos están utilizando estrategias más novedosas que tengan que ver con que el objetivo es que lean. Claro, eh, eso, eso es algo que está ocurriendo. O sea, es, es, se crea el impulso de leer, así como existe sí, un se crea el impulso de leer. El impulso de, de escribir. Y, y de eso quisiera hablar contigo, Cristian, Cristian 3, no Cristian 2, no, ni <risa> uno. Eh, bueno, aquí somos todos profesores, o hemos sido profesores, hemos enseñado, hemos investigado, formamos parte de, de, del alma mater que representa, como decía don Andrés Bello, eh, donde todos los conocimientos y saberes se tocan. Uh -huh. Pero llega un punto en que uno quiere escribir algo que, que le sale, como quien dice, del corazón, de la guata, de las vísceras. La pulsión. La pulsión de escribir que me, que me imagino fue directo al computador o pasó primero por un borrador escrito en un, en, en un boleto, no sé, en una, una boleta. Y finalmente tú como, como profesor de, de literatura inglesa escribes sobre personas que leen y que escriben, que enseñan teoría en, en algunas universidades. <risa> personas que pertenecen a, a un estrato social que de algún modo puede valorar el libro o, o sabe que existen los libros o le importan los libros y son personas que tienen vidas muy, muy especiales ¿Eh? yo leí un relato tuyo en que una persona es justamente un, un sujeto promedio ¿eh? que, que se ha construido una vida de manera controlada estamos hablando de un personaje ficticio ¿eh? que tiene su vida muy controlada en cuanto a los horarios, en cuanto, en cuanto a los lugares que frecuenta las películas que va a ver, los libros que lee Podemos imaginar una persona de mediana edad, ¿verdad? con cierto bagaje cultural, incluso con ciertas inclinaciones ideológicas Pero de pronto esta persona que podríamos decir representaría la, la burguesía, la clase, la clase media, con, con educación superior se mete en, Tenemos acceso a un, a un mundo fantasioso, fantástico, subjetivo de su interioridad Y de repente vemos que este personaje es capaz de, de cometer acciones muy violentas Entonces mi pregunta ya... No, no, no va orientada a, a, a cómo publicaste tu libro, sino que ya a la temática de tu literatura, por tu edad, por, la, por tu ascripción generacional, por tu educación, que te lleva a escribir sobre estas historias de personajes que no, no son necesariamente personajes marginales, que, de, que llevan una vida bastante rutinaria y de pronto tienen estos estallidos de, de, de violencia. ¿eh? Una, una persona que, que, que se consigue un, un rifle y... y y entra a dispararle justamente a personas que estaban viendo una película y, y que estaban comiendo popcorn. o sea Entonces el personaje tenía una obsesión con el popcorn y no, y no lo podía soportar. Simbólicamente se puede entender eso como la irrupción de, de una nueva forma de ver el cine que es ajena a nuestra idiosincrasia. Pero eh, esa, esa aparición de la violencia, y aquí tenemos un especialista en el tema de la violencia, eh, eh, por, porque pasa? ¿ah? Eh, eh, eh. ¿Tú has sentido esa, esa, esa violencia en algún momento, ese rechazo, o esto es solamente un, un alter ego? Sí, o sea, hay una distancia que es evidente entre el autor y el personaje, siempre hay eh, un experimento, un, un deseo de ver el mundo a través de un ojo distinto, ¿no? de no necesariamente estar escribiendo sobre uno mismo o que este personaje sea uno, ¿no? siempre está esa distancia. Eh, lo que me lleva a escribir una cosa como esa es una duda bien grande que tengo respecto del concepto de la normalidad. ¿Ya? Una persona es, es, No sé si decir un tipo o una tipa, porque en realidad he tratado de ser lo más neutro posible con el género. Eh, pero es un personaje que, que tiene una vida súper plana y súper común y que podría ser cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestras vidas. Y de pronto su normalidad colapsa. Entonces, ese colapso es lo que me interesa explorar. ¿Cómo llegamos a ese colapso? ¿Qué es lo que lo causa...? ¿Cuáles son las obsesiones que pueden llevar a una persona cualquiera a romper esta normalidad y transformarse quizás en un monstruo, o transformarse en, en un animal o en algo distinto a esa normalidad impuesta tal vez por moldes sociales? Pensemos en lo que pasó en el casino Monticello, por ejemplo, anterior, pues, un sujeto claro. que, que era veterinario y de repente algo pasó, algo se gatilló, ya tenía algunos problemas de personalidad parece, y se consigue un arma y, y mata y, y eres gente, entonces a mí me llama mucho la atención que en la literatura por ejemplo, que tú planteas acá, hay todo un mundo, pero aflora la violencia. Sí. ¿eh? Yo he leído muchos libros de autores jóvenes en que la violencia ya no solo es algo que estalla, sino que es una es parte de la legalidad del mundo. ¿Qué, qué opinas tú, Cristian, sobre, sobre el tema de la violencia en la, en la literatura joven? Porque, la, por, ¿Por qué te pregunto? Porque la violencia es algo que siempre cuesta representar, o sea... Eh, eh, si, si se detecta, por ejemplo, me imagino que, que Amazon tendrá algún filtro, que si tú publicas un libro que tiene contenido odioso o que tiene un contenido extremadamente violento, explícito, te van a decir, oye, esto no se puede publicar o no, o se publica igual. En el caso de una editorial yo creo que hay filtro, en el caso de, de, de, de, de ciertas colecciones también. Pero aflora también esta violencia que empieza a circular a través del libro, a través de la literatura. ¿Qué, qué, qué te ha tocado ver en ese, en ese tema, Cristian? Bueno, eh, está eh, yo que he leído un poco sobre el tema de la violencia, siempre está hay, hay una disyuntiva, que es como la disyuntiva matriz, que es si la literatura o, bueno, o el cine debiera eh, representar la violencia o no hacerlo, porque a lo mejor al representar la violencia lo que hacen es estimular al individuo a ser violento en su vida y con los que lo rodean. Hay otras teorías que dicen que es justamente al revés, que la violencia con natural al ser humano, justamente al, al canalizarse, al proyectarse en un, en un objeto artístico como una película o una novela, justamente más bien neutraliza, esa, esa violencia se neutraliza en la obra de arte. Por lo tanto, eh, si es positivo o negativo representar la violencia en las distintas artes, es un tema que no está saldado, que es constante. Ahora, dentro de los tipos de violencia que yo puedo apreciar, por ejemplo, en la narrativa más actual, hay una... yo creo que desde la dictadura para adelante, especialmente la postdictadura dictadura eh, una de las formas que... Orig, o sea, la violencia es originada generalmente por la una relación muy complicada entre lo individual y lo colectivo. Mm como si el lazo que une lo individual o lo colectivo se hubiera fracturado o, hubiera, o se hubiera reinterpretado a sí mismo de tal forma que esto se traduce en una dificultad del sujeto, digamos, del personaje para poder conciliar su proyecto de vida con el proyecto de vida de los demás. Es el no, el, el no verse a sí mismo en los otros, es no verse a sí mismo en un proyecto político o en un proyecto de cualquier naturaleza. Esa escisión entre lo individual y lo colectivo es el caldo de cultivo para que emerjan distintos tipos de violencia, la física, la simbólica, pero especialmente una que es más contemporánea y que lo... Eh, muchos autores, como Lipovetsky, en su último capítulo del libro La Era del Vacío, eh, está muy bien expuesto. Es como una violencia que él le llama anómica, ¿no es verdad? En el sentido que es una violencia que no tiene una, una raíz reconocible y tampoco tiene un objeto reconocible en don, donde proyectar esa violencia. ¿te es como una violencia sin nombre es una, una violencia sin objetivo que él dice puede llevar a, a determinados grupos en distintas partes del mundo a, a quemar una manzana completa, y no es por una situación de precariedad económica o de que vengan de una situación económica eh, eh, perdón cultural muy precaria, sino que es un tipo de violencia hecha a la medida de la contemporaneidad, sí. una violencia muy difícil de, de precisar, y de analizar justamente, porque no tiene, como te decía, una razón clara y tampoco un objeto definido donde desembocar esa violencia. Eso también yo lo he visto y creo que, eh, que me remite mucho a, a las formas como la sociedad actual actual se está desenvolviendo, desarrollando. Yo no sé si tenemos tiempo todavía para desarrollar eh, una última idea, eh, con un minuto, o una hora, <risa> un minuto ya, para ir cerrando. Eh, bueno, otro, otro cuento, eh, Cristian, que me gustó mucho, que se llama eh, el, el, el, la, la, la habitación de los ratones, no, El cuarto. El cuarto de las ratas. El cuarto de las ratas, que a mí me llamó mucho la atención porque remite a esa violencia de los colegios, sí. en que se castigan a los alumnos de una manera increíble, yo pensé inmediatamente en el cename, en, en los castigos corporales y cómo eso va generando una rabia, una rabia que finalmente lleva a que el sujeto que, que, que en este caso se plantea como marginal, no marginal socialmente, sino que empieza a ser marginado simbólicamente por, por el grupo, termina tomando una venganza cruenta. ¿Mm? Pero tú no, no, no lo dices, no lo dices en el cuento. ¿Por qué escogiste no decir y tomó una pistola y arrasó con todo el curso y las profesoras? Es por una cosa bien sencilla. Creo que en, en mi literatura trato de, de plantear preguntas más que dar respuestas. Porque esas preguntas, según mi, mi punto de vista, ayudan a desarticular un poquito tal vez las tradiciones, las creencias establecidas. Soy muy desconfiado respecto a las creencias. Yeah. Entonces, si estamos planteando la violencia hacia los niños, por ejemplo, en un contexto que puede ser perfectamente la post -dictadura, con ciertos remanentes de la dictadura que todavía eran súper claros en la educación chilena, eh, me parece más potente el dejarlo eh, de alguna manera no dicho pero en el aire ¿no? que el lector pueda interpretarlo como le dé la gana que él pueda canalizar su propia violencia interna hacia un entendimiento de ese texto me parece bien, me parece <risa> bien. bueno, eh, estamos llegando ya al final de una nueva entrega de Serendipias quedan muchos temas en el aire un tema maravilloso, sí eh, quería decir alguna cosa que, que me parece bien importante dejarlo acá eh, que estamos viviendo un momento bien especial con respecto a, a, al libro mm. eh, eh, este es un momento único en la historia del libro chileno eh, en cuanto hay una proliferación fuerte de, de sellos editoriales yo creo que en este momento deben haber más de 250 sellos editoriales que es eh, a nivel de la historia de la, de la edición y del libro, esto es único y también es algo que está ocurriendo en América Latina. Eh, en ese aspecto, eh, se lo planteaba Cristian antes también, tiene que ver mucho con eh, cómo esto surge como una especie de, de resistir eh, a esos paradigmas bastante hegemónicos que construyeron las editoriales transnacionales Y aquí hay un surgimiento muy importante de la biodiversidad y eso permite que justamente que esto sea cada vez más atractivo y, sedu y sea más seductor, y para ello acá en Santiago tenemos dos ferias del libro que se hacen anualmente, que es la primavera del libro, que se hace en el mes de octubre, y la furia del libro que se hace en el mes de diciembre, que son justamente lugares donde nosotros podemos ver esta tremenda bibliodiversidad y esta presencia de tantos editores y editoriales en Chile. Sí, eso yo, me parecía importante decirle por si no, decir está bien, porque es algo muy, muy especial que está ocurriendo yo creo que vamos a tener que hacer un segundo serendipio sobre el futuro del libro pero quiero agradecer a Cristian Montes que aporta su visión académica literaria, tú Muchas también eres gracias. escritor a Max también por darse el tiempo de estar acá no, toda, ti, toda tu experiencia editorial y también escritor, eh, me gusta mucho lo que escribe Cristian Pino también por estar acá y alumno de, de nuestro magíster, ¿verdad? El profesor en nuestra facultad eh, realmente es un privilegio para mí haberlos tenido y los quiero, por lo tanto, eh, invitar a que entren a la página web de magoeditores.cl. Muchísimas si gracias. Si quieren conectarse con Cristian Pino, ponen Cristian Pino Amazon. <risa> Me pueden encontrar en Facebook a través de, de la página como Muerto Escribiente. Ya, Muerto Escribiente. Sí, ya. Ese es el nick ahí en Facebook. Y bueno, Cristian Monte en el repositorio académico de, de, <risa> de nuestros portafolios académicos de la Universidad de Chile. Entonces, bueno. Estamos llegando al final de un nuevo episodio de Serendipias, gracias a todos ustedes por acompañarnos, por seguirnos a lo largo de este proyecto y nos volveremos a encontrar muy pronto, estén a la espera de una nueva entrega de Serendipias 2.0, encuentros inesperados entre el arte y la literatura. Adiós, gracias.